de este planeta no, no queda nadie más, tocarlo por favor que, que me ayude, tenemos que escapar de esta cosa verde no, no hay manera de escapar pero, somos los únicos sobrevivientes de este planeta si, sí, tenemos que escapar de esto de esto verde, esto feo oye, oye, dime eso me recuerda que con este refresco que tomé es mi pis como que es tu pis? pis, qué te dio ese refresco cochino, gata <risas> ¿Qué es el refresco? A ver, yo también tengo un refresco ¡Ay, qué rico sabe esto! Pero a mí no me dan ganas de hacer pisco chino. Tranquilo, que sabía? en poco tiempo te da... Yo te diría que no tomen eso Seguro que tiene efectos secundarios Tendrán cosas extrañas que les hace tener ácido ¡Oh, Dios! Ahora hay que escapar del pis de Beto Piqueas ¡Ah, chicas! ¿Dónde estamos? ¿Dónde no estoy what? Tenemos que, que, que hacer parco, tenemos que... ¡Salí de ese pis de Betofi, ¡Qué asco! ¡No, ¡Oh, ¡Qué asco! Yo no quiero tocar ese pis tuyo, Betofi. ¡Qué contaminaciones tendrá tu pis! ¡Está rico! ¡Te puedes bañar si quieres! ¿Por no dónde por su ¡Súbete, súbete por la casa! Yo no me quiero, yo no me quiero bañar con tu pisco chino. Bueno, si no te quiere bañar, pues corre, ve corriendo, porque esto nos está, se está subiendo el lava. lava ah, el líquido, perdón. No me parece que este chico sea muy listo. Mira, mira, tu, tu pis hizo hasta hasta las casas radioactivas. Eh, le, le hice un poco de iluminación a esa casa, es lo que le hacía falta. Pues, pues que comiste de todo, porque creo que comía normal, ¿no? No fue. Es que fue a una cafetería No, de hecho, Cata me dio un refresco Tóxico a mí, así que fue la culpa De Cata ¡Alto! ¡Me caí, chicos! ¡Sus! no! ¡El pin de Betopi me va a alcanzar! ¡Me caí! ¡No mames, Beto! ¡Tu pin no va a alcanzar! ¡Deja llenar este lugar con tu pis Perdón, es ¡Que no paro de tomar Este refresquito que me dio Cata! ¡Uy! ¡Qué refresco te dio Cata! ¿Ya viste la fecha de vencimiento? Sí, qué bueno. ¡No, Beto! ¡No, Beto! ¡Beto! ¡Vamos a morir no. ¡Beto ¡Ah! ¡Ahora no estamos! ¡Estamos en el alcantarillo! ¡Estamos en el baño de Betofi. Ah, ya tío? me dice pis, ya me dice pis, mira <ríe> oh, este Dios. Dios. Corre, cata, corre, yo no quiero tocar el pis de ese cochino, de ese cochino. <ríe> sube, co sube, co sube, co sube, sube. ¿Qué cochino era Betofi? De llenar estos lugares con tu pis, con razón nos extinguieron todos los humanos. Vaya. Uh, eso explica muchas cosas No fue mi culpa yo, yo aprovecho, como no hay arbolito para hacer pis Pues yo aprovecho ahí donde Vea lo más importante no, tú me Lo, ¿Lo me haces, haces en, un, en un laboratorio ¿Sabes? Mira <ríe> químico <abu. ríe> Mira, aquí están estudiando tu pis Está todo esto verde ¿Y, y qué está ahí abajo? ¿Por qué no Mira, <ríe> Uy uy, uy, uy, uy, ustedes sigan, ustedes sigan Yo sé bueno, no, no me va a hacer nada Mi pis, tú tranquilo, ya Creo que ya lo controlo Pues yo creo que sí está acostumbrado a su pis Hasta se luchará con él, lo beberá ¿Qué? Se luchará ¿No? con ¡No! eso ¡Ah, Vale, vale, vale ¿Cota? ¿Cota? ¿Y no viene, viene el pis? ¿Qué no ¡Ay, viene! ¡Ay, no, no! Corre, viene muy rápido Beto, deja de no, llenar no, eso Deja de beber no, no, Perdón, no puedo evitar no, ¿Qué hacer? ¿Qué que hacer? Pum, pum Presionar, ¿no? Vale, no, no, sube, sube por el corcho, por el corcho ¿Por donde hay que subir? Ah, ¿Por qué, por aquí, ¿Por dónde? Ah, vale, vale, vale, vale Esto es un conducto Ok, ok, ok ¡No, pero no, no? va a alcanzar el perro! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Y ¿Ahora dónde estamos? ¿What? ¿What? A ver, a ver, yo veo tierra Estamos debajo de, de, de, de la tierra Tenemos que salir, sí Entonces vamos a escapar, ¿no, Cata? Oh, ah, oh, mira. Ya ¿Qué arriba. Aquí, Tengo un resorte corre. Oh, con este resorte salto más alto Es pues claro, con el resorte Como que ustedes no se caen tan rápido ¿Sabes? Oh, es verdad, sí. es verdad, es verdad Beto, literalmente tu pie es como, como Como un virus, loco Ya, ya, ya dominó hasta la tierra Ya, por eso tenemos que escapar Oye, ¿por qué vende mi pis? Mi, mi, mi pis es sagrada Si quieres hasta te puedes bañar Con mucho gusto ¡No me voy a venir a con esa cochina! ¡Ya te dediqué! ¡Qué asco! ¡Oh, my God. Vámonos vamos Cata. El, ¡El perro ese se quedó no, abajo! No, y yo también me caí ¡Qué asco, Beto, fi? Tu mala suerte me lo estás pegando Y ya viene tu pis, cochino Por eso te casas abajo ¡Oh, my Yo voy a subir Y voy a, voy a sobrevivir de mi pis ¡Venga, suban! Ojalá pueda escapar Porque yo no quiero No, no creo que No creo que podamos escapar Beto, tu pi viene muy rápido Viene con turbo Sigamos a Kata, Kata está eh, apto para esto La Kata, la, la Kata está practicada para estas situaciones de verdad, peligrosas la, la de Kata, La Kata tiene maestría de escapando Escapando pis no sé. Escapando pis <risa> Escapando del pis No, me sigue No, no, ya no alcanzó Beto Ahora me voy a luchar Pero con la tu pis ¡Qué cochino Lo sentí con las patas Vamos, vamos, vamos ¡Dios! ¡Digan ustedes! ¡Pueden! ¡Vamos! ¡Salta, Campli! Ay, ya, todavía no viene, todavía no viene dónde está Katana? Estoy solo en esta misión ¡Estoy arriba! ¡No, Katana! ¡Tú estás arriba! ¡Yo estoy abajo! ¡Me va a alcanzar el pis! ¡No, ¡No Katana! F en el chat ¿Y ahora qué hago? Pues nada, aquí ya no puedo hacer nada Mi ojo entupido, Beto fit, no, ¡Qué cochinada! ¡Ya! No quiero tocar tu, tu cochinada Ya abuelo ya, ya Yo me voy a corriendo, yo quiero salir de aquí Me quiero ir a mi casa Ya abuelo horrible, Beto, vuelo, vuelo a tus A tus cochinadas que bebes ya, ya, ya eres mío. Dicen que cuando te mea un perro ya es el amo, entonces ya eres mío. Ya te no, dejé yo marcado. No, no, tu propiedad, cochino. A mí no me compares con un perro, una pared. con un perro, una pared, un árbol y una pared. <risa> <risa> ya estás marcada con mi pis y también Cata. No, <risa> no. Hay, que, hay que, llegar a la cima para podernos duchar porque ya no aguanto este olor. Este olor a, a perro mojado. Vácala. El Otaku. Sí, sí, sí, vamos, sí, sí. vamos. Uh, sube, sube, sube. A ver, uy, tenemos que pasar postes de luz. Ok, pasamos, pasamos aquí. Ahí estamos. ¿Ves, Beto? Mira cómo dejaste la, la, la ciudad destruida. Está de cabezas. Ya le hacían falta una falta le di sí, pieza, un de limpieza, lado Beto. Porque siempre te quedas de último. Te quedas de último para llenar la piscina, ¿verdad? Eh, no, para nada, es que como siempre me da ganas de ir al baño, no puedo correr ¡Ah! rápido ¡No! ¡Me caí! ¡Me, me caí no, con no, no, no, no, una cuerda de esa cochina! Me, puedes, corre. Sube, ¡Sube, sube, sube, sube, sube las pesas estas! ¡Uy, no miren atrás! Que mira para atrás, que mirar para abajo porque ¿Sí que ahora a subir! subida, nos va a ayudar! <ríe> uf, uf. A ver, ¿y acá en dónde pego? ¿Dónde hay que ir? ¡Ay, que bien! estoy en la casa como una especie vale, de pequeño laberinto Vale, vale, vale, ojalá no me alcance el pis ¿Dónde está? subida, que nos salve la Ay, subida sube, sube Cata Yo creo que el otro perro ya se murió porque no no, no hice nada Vamos sube, sube, Vamos perro, corros, como, los, estamos, marcatas, estamos saltando las gaviotas corre estamos en la vida Vamos Cata ya, ya estamos que llegamos Cata ya estamos la victoria, no, no, no. Eh, sabes, gaviotas, gaviotas? te moriste Cata o sea que, que ellos. ¡Oh, no! ¡Qué por fin, vamos a escapar ahora sí de tu, de tu cocina, de Beto, Fi. tiene que subir así o ya no lo soporto más. Ay, ay, qué rayos. No, yo tampoco lo soporto. Ah, soporto. se abrió el botón. ¿Qué este, oh, no, este, este, es el sitio donde tú llegas. Y Hay un botón a un lado y una salida en el otro, así que si quieren oh. yo me sacrifico por ustedes. No, Catala, cómo no. que te vas a sacrificar, somos dos. mosqueteros, todos para uno y uno Exacto. para todos todo ¡Exacto! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Y todos salud! ¡Se va a tomar tu cochinabe, Topi! ¡Que no pasa! a hacer envenenar otra vez! ¡Sucio! ¡Uy! ¿qué ¡Insisto! ¡Se está subiendo vamos. rápido! ¡Otra! ¡Ves! ¡Te estoy diciendo! ¡Uy! ¡Me, me, me coloco mis poderes ese re del resorte! ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Ahí estamos! que oh, oh. por el otro lado! Oh. ¡Yo sigo a Katana! Voy para el otro lado, vale. Aquí está, están las plataformas. Sigan, corre, chicos. ¡Corre, Cata! Vale, vale, vale, vale. Corre, ¡No está complicado! ¡Se está subiendo cada vez más rápido! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ya, ya hasta se siente lo no. ¡Esperen ahí, no, sigan! ¡No, Cata! ¡Corre, ¡Corre, corre, corre! corre Cata ¡No, Katana! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes llegar! Te me prometo, te prometo que si sobrevivimos ya no vuelvo a hacer pis bueno pues si sobrevivimos ¿sabes? te voy a ayudar a un veterinario para que te revise ese, ese coso <ríe> ok bueno pero o sea, vamos rápido que estuve esta cosa corre, de nosotros corre, corre, corre, corre. Corre. Uf, uf, uf. veo vale. la salida veo la salida arriba ¡Ay, ¡Ay, arriba mami ¡Vale! no! corre Vamos a duchar, corre Beto, que viene el pis! Vamos, ya estamos ¡No te ¡No! ¡La perdí! ¡No! Bueno, quedamos tú y yo. ¡Corre, Beto! ¡Corre! ¡Corre, Beto! ¡Corre, Beto! ¡Corre! ¡Es que la salida, tío! ¡Llegamos! ¡Me hemos llegado! Espérate, Katana, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? No nos mostraste tus likes!